Bueno, estamos en vivo en Metán, la noticia del día. Acá Sebastián Juárez de Lisa con todos ustedes. Estamos acá en comunicación con un gran amigo acá del noticiero. Eh, que se llama Álvaro, pero muchos lo conocen como eh, Papa, Papajigo o Papajigomón, así. que Bueno, ¿cómo te va, Álvaro? ¡Buenos! Buenas tardes, buenas noches, no sé, quiero la gente nos verá. Nos saludamos desde Metán, Salta, Argentina. Buenas tardes, de y Un mega abrazo desde Ayamonte hacia allí. ¿Cómo estamos, Seba? Muchas gracias por traerme a tu programa, la verdad. Bien, bueno. Eh, Álvaro, contanos de qué parte de España sos, recién lo dijiste. Soy de un pueblecito de la comarca de, de Huelva, de Ayamonte, que está en Andalucía. En verdad, eh, zona bastante, bueno, trabajadora, ¿no? Bajo mi punto de vista. Tanto en ese sentido como la cultura de, del turismo, de sol y de playa y también de, del mar, que estamos colindantes con ellos. Bien, sí, eh, estuve viviendo un poco ahí, está cerquita de Portugal, ¿no? Exacto, estoy al ladito de Villarreal Santo Antonio. Eh, con un ferry aquí podemos llegar a acceder desde el pueblo justamente hasta allí por un euro aproximadamente. Está muy, muy, muy no simpático No es nada, ¿no? No, no es nada, es bastante poco. Claro. Bien, bueno, eh, Álvaro, contanos un poquito, ¿cuál es tu trabajo? Mi trabajo eh, yo lo definiría como ser una, un personaje público el cual de, se muestra ¿no? eh, fiel a sus seguidores y diariamente ofrezco un entretenimiento también un poquillo más particular, ¿no? porque la mayoría de la gente como que al tener mucho más volumen eh, no se puede llegar a centrar mucho ¿no? en todo el mundo individualmente, ¿no? pero yo siempre intento dar eh, cariño ¿no? y aprecio eh, por forma equitativa ¿no? a todo el mundo por igual. Bien, entonces eh, este trabajo se denomina que sos un streamers. Exacto, streamer. Exacto, streamer. Eh, ahora mismo no es un trabajo, obviamente, pero debería de entrar a en la bolsa de empleo bajo mi punto de vista, por supuesto. Bien, bueno, eh, siendo streamers, eh, se juega videojuegos, se hacen distintas actividades en las plataformas de Internet. Por ejemplo, está YouTube, está Twitch, Facebook Gaming. Eh, vos estás trabajando actualmente en Twitch. En tweets, exacto, correcto, sí, exacto. Twitch es una plataforma que la verdad ha sido un descubrimiento bastante importante en mi vida, la verdad, a nivel profesional digo que el salto de YouTube a tweets ha sido eh, muy positivo, la verdad, muy, muy, muy positivo. Bien, este, siendo, siendo streamers, eh, ¿se puede vivir de esto? O sea, ¿cómo generas dinero con esto? La verdad es que se genera porque todas las personas que realmente puedan apoyar monetariamente al canal al mes eh, se ven ¿no? eh, puesto eh, a diario, ¿no? Tanto tam También a nivel personal de viewers que son más pequeños y no pueden llegar a aportar, ¿no? Por ser pequeño, algo de capital, pero pienso que sí se puede llegar a ganar eh, dinero con, con ser streamer y sí se puede llegar a vivir, ¿no? Por supuesto, si uno se esfuerza y, y vale, ¿no? Para lo que se hace, pienso yo que también. Bien, esto también yo siempre lo comparé con, con mi trabajo ¿no? de medio de comunicación, que nosotros ofrecemos un servicio de información, usted lo streamer, ofrece un servicio de entretenimiento que también hay sponsor que le pagas a ustedes por eh, promocionar los productos y servicios que ofrecen. Exacto, eso también es importante, la verdad, lo único que los captadores son un poco más eh, tirando para cuando se hacen partners, ¿no? Yo ahora mismo estaría en el nivel de afiliados. Sí. o sea, necesitaría una media super alta de, de 100 personas, pero poco a poco se consigue. Eh, bien, España es uno de los principales países a nivel mundial, o si no, mejor dicho, en el habla hispana, que tiene más streamer, ¿no? La verdad es que sí, eh, a nivel de hispanohablante, es decir que es bastante eh, bueno bastante alto el número de personas que también se, se tercian a hacer este tipo de cosas. Supongo porque la gente necesitaba un cambio en cuanto a lo laboral, que no debe de ser siempre estancado en los típicos trabajos eh, más antiguos, ¿no? Por supuesto, que son también necesarios, pero a su vez también debería de evolucionar en cuanto a lo laboral, en ese aspecto. Claro, y bueno, por ejemplo, tenemos... Eh, Ibe, Ibai, tenemos a Play, el Rubius y muchos más de, de Gref que salió de la nada, se convirtió en uno de los más grandes también a nivel mundial, que bueno, hoy en día cuentan con millones ¿no? de seguidores de todo el mundo, ya sea eh, al nivel eh, que hablan en español o sino también en otros idiomas. Exacto, vamos, también eh, parte de gente como Oscu, eh, Liquila, gente que también Rapeaba antes a lo mejor en batallas batalla De gallos. Sí. ahora está haciendo stream Y en ese aspecto está guay porque es como Incorporar eh, una parte ¿no? de, de lo que es el entretenimiento eh, Extrapolarlo a lo que es el mundo De, de internet Que la verdad es que sí, eh, a nivel español por las influencias pues Serían esas, ¿no? Ibai, Auronplay El de Gref, el Rubius Y, y bastantes más eh, Personalidades de, de Twitch España Que están ahí arriba siempre Exactamente, y bueno, ellos ganan millones de euros, ¿no? Por lo que vi <ríe> Sí, es, también generado en ese aspecto por, por todo el trabajo, ¿no? Hay que detrás de cámara siempre, que ser streamer también es bastante sacrificado porque es vencer tu tiempo entero libre para volcarlo en todos los demás, ¿no? Que te ven a diario Exactamente eh, Bien, bueno, Álvaro, contanos un poco eh, El año pasado cuando comenzó esto de la pandemia eh, ¿Subió el consumo? De las visualizaciones de streamers Correcto, yo cuando eh, Bueno, directamente me echaron Del trabajo, ¿no? Por el tema del COVID Eh pensé ¿no? en el sueño que nunca pude hacer ¿no? por estudios o por trabajo porque no, no prescindía del tiempo necesario como para hacerlo. Entonces me, me eché hacia adelante, sacrifiqué bastantes cosas y al día de hoy estoy orgulloso porque sí que es cierto que gracias a esa pandemia, en cierto modo, cosas positivas y negativas que se llevan, ¿no? pues ha salido este tipo de cosas, ¿no? que hay más consumidores de Twitch, obviamente, y hay más oferta y demanda en el mundo de, del streaming. Bien, contanos un poquito sobre tu historia eh, ¿Hace cuándo comenzaste? ¿Por qué comenzaste? Eh, ¿Cuántos seguidores tenés actualmente? Bueno, yo, la verdad, yo, la historia con acá con Álvaro, fue de pura casualidad lo conocí, Álvaro, ¿eh? Ya ves, hey, estoy bastante contento de ello porque realmente, como ya sabéis, Seba es una persona que a lo mejor los juegos eh, no juega mucho, ¿no? Pero realmente disfruta, ¿no? El simple hecho de estar en un chat en el cual es comprendido, escuchado y por supuesto querido, ¿no? Y también diferenciado porque ya nos vamos haciendo, eh, o sea, nos damos, nos damos cuenta de que todo el mundo ya tenemos un hueco, ¿no? En el chat. Y siempre será así bajo mi punto de vista. Es bonito. Bien. Sí, contanos un poquito, ¿hace cuánto estás en esto de las plataformas virtuales, de los juegos virtuales? Y del streamer. Por supuesto, todo esto comenzó cuando tenía 15 añicos, que realmente rapeábamos ¿no? aquí en el pueblo, en Ayamonte. El hijo e hop siempre se ha movido bastante poco, no pero desde pequeño siempre nos hemos motivado al tema de, de llegar a ser algo, no transcender de alguna manera y que se nos escuche. ¿no? Entonces, todo partió de ahí. Y el, el amor por los videojuegos lo llevo, desde, lo llevo dentro desde que era bien chiquitito, la verdad, o sea, desde que tenía pues uso de conciencia. Eh, he de decir que tengo una consola en mis manos Siempre, siempre eh, Incluso cuando salgo con mis amigos O sea, me pongo a jugar a un juego del móvil Tochorra o cualquier cosa Pero vine a, allá por el año 2016 eh, En el cual era muy pequeñito, ¿no? Y aún pues no quería dejar de los estudios de lado y me puse a hacer directos eh, cortos eh, de Dark Souls, de también, bueno, mucho Fortnite, ¿no? Muchísimo. Incluso de juegos como, bueno, toda la saga de From Software de Dark Souls, eh, God of War, eh, también muchísimos juegos como Tekken o Sur Calibur. Y ahí tenía poco poco tirón, ¿no? Pocas visualizaciones porque era poco viral, por así decirlo. Tenía poca difusión. Bien. Eh, ¿Cómo está la comunidad española eh, con el tema? ¿Se llevan bien entre ustedes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el tema entre Steamers? La verdad es que gozo de, de total libertad a la hora de decir esto, pero formo parte de colectivos eh, que realmente me apoyan a diario, como tú puedes llegar a ver o apreciar, ¿no? En este caso pues sería también Hanno Pro, no una comunidad preciosa en la cual nos apoyamos mucho, eh, Chiyue, J la verdad son personas que siempre están a lo largo de todos los directos y siendo streamer también apoyan y, y hacen el auto-host incluso. Entonces, para mi punto de vista he tenido sí. suerte porque lo que bajo mi punto de vista a mí me rodea es bastante bonito porque estos me tienen en el, en el corazón al igual que ellos a ellos y siempre les tengo en cuenta, ¿no? Y eso para mí es lo más importante bajo mi punto de vista. Bien, lo que tiene Twitch es eh, la globalización, ¿no? Que cualquier persona de cualquier país te puede ver eh, lo que estás haciendo. Eso es un factor bastante importante y me encanta mucho, la verdad, la idea de que cualquier persona pueda llegar a Twitch por cualquier tipo de, no sé, de discrepancia, ¿no? Y dice, bueno, me voy, a, me voy a meter en Twitch, a ver, este juego en concreto. Y pueda llegar a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Eso es una, bueno, para mí sería una ventaja increíble de Twitch, sinceramente. La globalización, como Exactamente. tú lo has dicho. Bueno, el claro, el claro ejemplo, vos sos español. Yo, yo soy argentino y bueno, Exacto. ahí estamos en contacto. A día a día, eh 24-7. Sí, todos los días estamos ahí viéndote. ¿eh? Es bastante... <ríe> sí, agradece mucho. Álvaro, también sabemos que en cada canal de Twitch eh, hay puntos. ¿Qué son estos puntos? ¿Cómo se lo consigue? Los puntos del canal, eso es una forma de recompensar a la persona que vea al streamer, ¿no? Constaría de horas de visualización en las cuales aumenta. Pero eh, también entra eh, a, a, bueno, al juego el que si eres suscriptor puedes eh, farmear con un bonus de, que se multiplica de puntos. Y sirve para canjear diferentes tipos de recompensas que a nivel personal e individual tiene eh, cada streamer, ¿no? Bajo mi punto de vista. Bien. ¿Y cómo sabemos que hay también comunidades que son tóxicas? ¿Qué se denomina esto? La toxicidad, bajo mi punto de vista, está arraigada a los que valores que puede llegar a tener la el la streamer. La puede que sea una persona muy muy egocéntrica o puede que sea una persona muy, no sé, avariciosa. En el sentido de que si es egocéntrica, va a ser una comunidad la tóxica. Entonces ya genera una tensión eh, en el canal que no es buena ni positiva, bajo mi punto de vista, claro. Y también en ese aspecto habrá personas que son egoístas, que piensan que, por ejemplo, eh, simplemente darle al Steam Lab OBS o al OBS, conectar el directo y empezar a chequear dinero, ¿no? Eso, eso no es así, eso no es así. Eso es algo que hay que desmentir bastante. Hay que trabajar mucho para monetizar en este trabajo. O sea, si yo quiero comenzar mañana mi canal de Twitch y pretendo ya empezar a cobrar, eso no es así. No, claro, hay que pasar por uno, por unas pautas ¿no? que te pone la propia plataforma, por así decirlo, unas metas que se tienen que llegar a conseguir para ver que Twitch se evalúa, que te lo estás tomando en serio, bajo mi punto de vista, y que puedes llegar ¿no? a dar la talla ¿no? en ese aspecto. Bien, ¿y qué es lo que se necesita para ser un streamer? ¿Qué, qué herramientas se necesitan? Las herramientas principales, o sea, mis mi manos, o sea, mi motor principal sería mi ordenador. Un ordenador que pueda llegar a tirar, ¿no? Cualquier tipo de juego, a cualquier tipo de calidad en cuanto a FPS o latencia, ¿no? Que eso es bastante importante. Pienso o sea, que... necesitamos una buena PC. Claro, o sea, un PC bueno, 100%. O sea, bajo mi punto de vista. O Esa es la herramienta principal del streamer con la cual a diario estamos trabajando. Álvaro, ¿y ¿eh, cuánto vale tu PC? O sea, en dinero, ¿cuánto vale? <risa> mi, mi PC eh, fue fruto de un verano entero trabajando en la hostelería con mi padre y está valorizado en 1.700 euros, más los periféricos uh, que están bastante. fuera. ¡Bastante! <risa> o sea, sí, es bastante, la verdad, ¿no? Eh, sí, es mucho. Acá en, en pesos argentinos son como más de 500.000 pesos argentinos. Madre mía, la verdad es que el cambio de divisa se nota bastante, pero bastante. Bien, o sea, bueno, eso, eh, eso vale solamente tu PC, después hay que contar las otras herramientas, que sería el teclado, el mouse, eh, el monitor. La, exacto, un segundo monitor es muy muy importante, para darle por supuesto sentido a estar interpretando lo que te dice un chat. Y la cámara también, el micrófono, muchos periféricos. También, sí. Bien, bueno, recién hablamos sobre la importancia del CPU, del monitor ¿Hace, eh, ¿Es importante, mejor dicho, es importante tener una buena cámara y un buen micrófono? Sí, bastante importante, la verdad, porque pienso que es un medio, ¿no? Para llegar a ver un poquito más eh, en el sentido de la expresión, ¿no? La expresividad que puede llegar a dar una persona a hablar de jugar un juego de miedo, a jugar un shooter, a jugar un competitivo, ¿no? De cualquier tipo de juego en el cual, pues, básicamente haya de por medio de, en el juego mucho dinero, ¿no? En el competitivo, los juegos mueven muchísimo dinero a diario. Sí, claro, claro. Bueno, eso es lo que me gustó de, de ti, eh, <risa> o si no, yo estaría viendo los streams más grandes, que, que bueno, tienen más de 30.000 viewers que lo están viendo en vivo, eh, y bueno, prefiero estar con vos, que siempre lo, nos lees, eh, hablamos ahí en, el, en vivo, así que bueno, eso, eso es muy importante también. Para mí es un valor fundamental y la verdad es que es un sentimiento que comparto con vosotros al día de hoy. Ya habéis visto que me da igual que si en un competitivo de Fortnite, por ejemplo, en el cual se haya dinero de por medio, y si tengo que leer, os voy a leer, porque para mí eso es la ciencia ¿no? de Twitch. Es una experiencia única en la cual nos une a, a millones de kilómetros de distancia, nos une con la persona y nos conecta. Eso es bastante bonito, la verdad. Es un vínculo, creamos un vínculo. Eso es lo que más me gusta, sinceramente, también de ser streamer eh, en ese aspecto, el poder llegar a conocer nuevas personas, eh, el simple hecho de empezar a jugar y nunca estar solo, saber cómo estáis, eh, saber cómo os va ¿no? en vuestros triunfos y derrotas, por supuesto, siempre, que para mí eso es lo más importante, siempre estáis para vosotros. Bien, bueno, Álvaro, te agradecemos por tu tiempo, por, por eh, estar en esta transmisión y, bueno, contar sobre el mundo eh, digital, de cómo están actualmente los temas de videojuegos, qué es ser un streamer, se puede vivir de esto. Así que bueno, eh, Álvaro, de parte de toda la gente de acá de Metan, Realmente. la noticia del día, te agradecemos por tu tiempo y te deseamos el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias, un mega abrazo a Metan, por supuesto, lo estáis haciendo un trabajo excepcional bajo mi punto de vista, Soy jóvenes, bueno, jóvenes somos jóvenes y emprendedores en ese aspecto y sabéis que tenéis todo mi apoyo. Muchas gracias por esta colaboración y por contar conmigo, porque como tú has dicho antes, la gente contaría primero con gente grande, ¿no? en vez de con gente más pequeña y a lo mejor con un corazón más grande, de la cuenta. <risa>